Otro aspecto con el que podemos completar, darle eh, rasgos particulares a nuestro modelo, son las texturas, hatch o rellenos, que funcionan de manera muy parecida a cómo conocemos, a cómo gestionamos las texturas en otros programas, por ejemplo, TOCAD. Necesitamos para esto sí tener un polígono cerrado, en, en nuestro caso yo he tomado eh, las líneas con las que habíamos generado los muros de 30 y las he ido cerrando asegurándome de que estén completamente eh, unidas para que no existan eh, nodos o vectores abiertos y que no pueda completarse un área eh, de textura. Eh, una vez que tenemos seleccionado nuestro, nuestro polígono cerrado también podemos este, hacerlo con la herramienta eh, polilínea. Eh, es otro recurso. Eh, nosotros podemos venir a la barra de iconos de herramientas y seleccionar este cuadrado rayado que es la herramienta Hatch. Eh, la herramienta Hatch en LibreCAD. Eh, funciona de una manera muy básica, muy simple. No, no tiene mayor complejidad y no tenemos tantas opciones para configurar. Tenemos la posibilidad de eh, elegir de este listado los diferentes tipos de textura. En este caso eh, podemos este, cambiar el factor de, de visualización, de escala. Y funciona de la misma manera o de manera muy similar a eh, texturas y patrones eh, que podemos encontrar en otro tipo de softwares. ¿Sí? podemos este, seleccionar cualquier tipo de patrón eh, o bien podemos seleccionar en este caso si tildamos la opción de relleno sólido eh, de, se va a cubrir el área seleccionada, el polígono cerrado, con eh, un color pleno. En este caso, eh, como hemos generado el relleno estando en la capa texto, podemos tomar va a tomar el color de la capa. Lo que vamos a hacer en este caso es eliminar, yo voy a eliminar el patrón, y voy a generar una capa para contener exclusivamente la textura. Vamos a crear en la lista de capas, nueva capa, textura y le vamos a eh, dar un color particular. En este caso podría ser cualquiera de los colores de, predefinidos para capa, pero también podríamos generar un color nuevo eh, seleccionando custom y podemos seleccionar nuevo color o podemos tipear alguno con código. Si nosotros nos interesa generar algún color en particular, eh, a partir de su código RGB, rojo, verde y azul, lo podemos tipear y lo tenemos. Yo he seleccionado un color aleatorio, eh, lo he añadido a los colores personalizados, le damos OK. Ahora se ha generado la capa texturas. Posicionándonos en esa capa, seleccionamos el polígono cerrado, y le damos OK. Y así se ha generado y se cubre con cualquier tipo de textura eh, nuestro polígono cerrado.